Adelante, Coim llevará dos mociones al Pleno de mañana. La primera será para pedir al Gobierno central la salida de España de la Carta de la Energía, un tratado del año 94 que protege los intereses de inversores a través de tribunales de arbitraje privado, que pueden reclamar a los Estados grandes sumas para indemnizar a multinacionales, disuadiendo medidas contra la pobreza energética y el cambio climático. El Estado español es el país que más demandas acumula, bajo el Tratado de la Carta de la Energía, 47 en total. Ya ha sido condenado a pagar 1.036 millones a inversores extranjeros. 40 demandas han sido presentadas por un fondo de capital u otro tipo de inversor financiero con vínculos en sectores como el carbón, el petróleo, el gas y la energía nuclear. Las medidas extraordinarias adoptadas por la emergencia del COVID-19, como, por ejemplo, alargar el bono social o prohibir el corte de suministro, o la implementación de futuras políticas, como pretende la Ley de Cambio Climático y Transición Justa, pueden dar lugar a importantes demandas en este sentido, lo que iría en contra de la Agenda 2030 sobre la pobreza energética. La otra moción planteará una bonificación en el IBI y del Impuesto de Construcciones y Obras por la instalación de sistemas de autoconsumo eléctrico, que ya dispone de marco legal y líneas de ayuda. Nuestra moción plantea que el Ayuntamiento de Coín sea también un elemento activo ...tal y como se propone en la Guía para el Fomento del Autoconsumo... ...en los municipios andaluces... ...editado por la propia Agencia Andaluza de la Energía... ...en mayo de 2020. En concreto, pedimos que se desarrolle la posibilidad... ...que tienen los municipios de bonificar fiscalmente... ...el impuesto de bienes inmuebles... ...y también el de construcciones y obras. Planteamos que los equipos técnicos del Ayuntamiento... ...estudien qué porcentaje se podría bonificar... ...su tiempo de duración y otros aspectos técnicos... Y cuando eh, tengan una propuesta elaborada que se traiga a pleno para su debate y se apruebe, esperemos, de forma unánime por los grupos de, de los que forman el ayuntamiento.